técnicos del área de educación y psicología de la Regional 07, ante los casos de violencia que se presentan en los centros educativos, consideraron fundamental el apoyo de los padres junto al seguimiento de los orientadores para reducir este flagelo. Los casos de violencia que se están presentando en nuestro centro educativo es de gran importancia, ya que tú haces mención porque los padres deben integrarse, ya que a causa de la desintegración familiar vemos a nuestros niños en la calle, ...porque los padres no se han empoderado... ...de una educación de calidad... ...y normas precisas para los estudiantes. El Distrito 0705 siempre ha venido trabajando... ...con el Departamento de Orientación y Psicología... Eh, ...para contrarrestar un poquito... ...la violencia en los centros educativos. Cuando recibimos un caso pues el distrito se traslada a ese centro y se le da el seguimiento que se requiere. También nos auxiliamos de algunas instituciones, como CONANI, Casa Abierta, eh, la Procuraduría de Niños y Niñas y Adolescentes, entre otros. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un taller con miras a la planificación del área de conductas para trabajar en los métodos preventivos. Joan Cordero, NTN